familia espero que todos estéis súper bien en el día de hoy y tal y como habéis visto en el título sí es totalmente cierto sí sí sí hoy toca hablar de la nueva temporada 7 de fortnite nuevas teorías lógicamente y nuevos misterios han aparecido ya en fortnite esta temporada para la siguiente número 7 ¿Quieres saber cómo será la siguiente temporada? Nosotros lo hemos descubierto. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada de todos los descubrimientos que hemos hecho. Y por si no te habías enterado, estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores. Así que si no estás suscrito, debes suscribirte ahora mismo al canal. Es totalmente gratis y te estará encantando todo el contenido que vamos a traer próximamente. Deja tu poderoso like que eso apoya muchísimo este tipo de contenido. Y tengo que tapar el sol porque... Co Ahí está Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Que apoyáis muchísimo con el código Así que chicos, ya sabéis que si vais a la tienda de Fortnite Y ponéis vuestro código, apoyaréis al tito Neox Muchísimo, además tendréis vuestros pavos Gratis, <risa> es broma, es broma No hay pavos gratis, no hay pavos gratis, pero... Me comprometo a que si muchísima gente apoya el código en la tienda Haremos un sorteo grande de nuevos pases de batalla para la temporada 7 Después de que escuchéis todos los misterios, los ovnis y todo lo que va a llegar ¿Qué os parece? Así que hermanos, preparaos porque os va a encantar esta historia Comenzamos fuertes Se ha filtrado una nueva pantalla de carga de Fortnite Donde podemos ver claramente una grieta de portal abierta Parece que conduce a un mundo 100% futurista, algo parecido ya habíamos visto antes. Después nos encontramos con otra imagen donde también podemos ver la skin del osito rosa. En fin, todas las imágenes que encontramos ya pueden observarlas en pantalla. Verán literalmente que todas están ambientadas de nuevo en un mundo futurista, un mundo muy avanzado y diferente al actual. Pero lo que más destaco de todo esto, lo que más nos ha sorprendido, es que las imágenes tienen nuevos vehículos futuristas también. Son como motos, pero a un nivel superior. Esta vez las motos parece que son planeadoras, es decir, van sin ruedas. Como algún que otro vehículo que ya hemos tenido en el juego. Me recuerda bastante al hoverboard. Entonces... Parece ser que las skins protagonistas quizás también sean importantes. Entre ellas vemos un estilo de la skin del osito. Cada team leader se llama, ¿verdad amigos? Pero, pero aparte podemos ver también otra skin que por ahora desconocemos algo más elegante que la skin del team leader. Una skin que pronto llegará al juego, luego... Podemos ver otras skins, parece ser que ambientadas también en el mundo futurista, porque además de su traje que se ve bastante fresco, podemos ver las armas también. Son armas que no están en el juego por ahora, así que lo tomaremos como easter eggs de la nueva temporada, ya que son armas que veremos en el juego en la siguiente temporada casi 100% seguro. Y lo mejor de todo esto es que nos hemos dado cuenta de que hay un logo en estas imágenes filtradas, hay un logo que hemos descubierto que poca gente se ha dado cuenta. Fíjense, ¿no se parece muchísimo al logo del Grupo de los Siete? El arma tiene literalmente la misma forma que el logo del Grupo de los Siete, así que por ahora tenemos nuevo mapa, nuevas skins desconocidas. Nuevos vehículos que van a llegar al juego y un gran guiño al grupo de los siete. Así que nuestra gran teoría para todo esto es que la siguiente temporada, lógicamente, va a volver a ser una nueva temporada futurista. Como la que tuvimos en Neo Tilted en el capítulo 1. No sé si todos jugaron esa temporada o si la recordarán, donde teníamos tubos de aire que podían ayudarnos a desplazarnos rápidamente... De ciudad en ciudad, una locura por cierto, estaría, estaría bastante bien recordar esos viejos tiempos otra vez Entonces, parece que en la nueva temporada tendremos parte de la historia de los siete, por supuesto Ya que el logo hace un guiño claramente al grupo de los siete, lo que significa que cogerán importancia de nuevo Ya que sabemos que tenemos... A la fundación. Todavía encerrada en el capullo de punto cero. Y además algo que volvería a coincidir. Es que será justamente la temporada 7. Donde los 7 volverán a coger peso. El grupo de los 7 en la temporada 7. <ríe> Bastante épico. Bien. Esta fue la primera teoría. Y yo creo que todos estamos de acuerdo. Con que esto será así. Y realmente no creo que nos vayamos a equivocar. Pero cómo será todo esto cómo será la nueva temporada en qué estará basada eso podemos descubrirlo gracias a las pequeñas pistas que nos dejan los desafíos de esta temporada al final de la temporada ya sabéis que hay pequeños indicios por el mapa como los personajes jefes por ejemplo que nos dan pistas de lo que sucederá en la isla pero los desafíos también pueden ayudar Jonesy del Búnker es la gran estrella aquí Lleva tanto tiempo en la isla y ha vivido tanto tiempo aquí que es el personaje de lejos con más experiencia en el mundo de Fortnite. Así que en primer lugar deberemos arreglar los telescopios estropeados con los desafíos de Jonesy para conseguir el primer desafío. Por lo tanto eso significa que al final de esta temporada tendremos que estar atentos de nuevo al cielo de Fortnite porque algo se acercará desde ahí. ...o algo sucederá... ...el cielo nos traerá la gran pista para la siguiente temporada... ...antes de cambiar a la siguiente... ...en segundo lugar tenemos las cintas que Jonesy ha logrado escuchar... ...entonces nuevas cintas nos revelarán diferentes frases... ...por el mapa para lograr entender lo que sucederá al final de esta temporada... ...nos vamos ahora a los televisores... ...las televisiones de Fortnite vuelven a aparecer esta temporada... Como objeto importante para el evento final Recuerden que las televisiones ya han sido usadas muchas veces En la primera vez por ejemplo que las hemos utilizado Han sido para avisarnos de eventos anteriores Como por ejemplo el primero fue el del cohete También nos avisaron las televisiones de la gran tormenta de nieve Que iba a llegar, en fin Nos han ayudado mucho en muchas veces Y en muchas diferentes ocasiones Así que Fortnite Parece ser va a utilizarlas de nuevo para el final de esta temporada. Jonesy nos habla también de los círculos extraños, círculos y formas creadas misteriosamente por algún tipo de extraterrestres. Esto pasa en la vida real también y de siempre ha sido un gran misterio. Mucha gente cree que los propios humanos son los que las crean para dar misterio y darle bola a la gente que cree en las civilizaciones externas a la humanidad. Pero hay otras que no tienen explicación de cómo es posible que un humano haya podido crearlos en tan poco tiempo y además con tanta perfección. ¿Qué opináis de esto? ¿Habíais escuchado alguna vez de estas historias? Parece ser que tendremos estas marcas en los campos de maíz del juego. Nuevas marcas extraterrestres que llegarán misteriosamente al juego. Esto daría paso de nuevo a las teorías de los OVNIs. Y ya hablamos de esto una vez Y que tendrán un peso importante pronto de nuevo ¡Hey! De momento amigos, esto es todo por ahora Lo que os puedo contar Realmente tenemos mucho más que contar Pero el vídeo sería demasiado largo Así que familia, si queréis que haya una segunda parte de este vídeo Dejar vuestro poderoso like en el vídeo Que eso va a ayudar muchísimo a que yo sepa que os gusta este contenido y cuanto antes traeré la siguiente parte porque los misterios que han aparecido son una locura. Familia, muchas gracias por vernos un día más. De verdad, de corazón, os quiero muchísimo y os doy las gracias a todos por estar aquí un día más. Y ya me toca despedirme, familia. Tenéis bajo la descripción mi TikTok, mi Twitter y mi Instagram. Por allí nos podemos seguir viendo.